La, la gira con la presidenta. yo creo que eso marca un hito para nosotros, y me marca un hito a mí como persona, como profesor, como individuo que está transmitiendo conocimiento y sobre todo el que está diciendo a los chiquillos, ¿sabes, chiquillo? eh, el esfuerzo de cada uno se demuestra en el futuro con, con ciertas instancias que te indican lo que tú estás haciendo está bien, eh, el haber sido parte de la comitiva presidencial yo creo que eso es un logro grande para mí como persona, el reconocimiento también en lo hecho, en los hitos que hemos hecho en nuestro país, con llevar nuestro taller, como yo te decía, a regiones extremas como la carretera austral, y que ahí la autoridad máxima de su comunidad reconozca nuestro trabajo también, también ha sido un hito fundamental. Yo creo que eso, eso me marca, sin duda, eh, como manera puntual y como profesor, evidentemente, los resultados los chiquillos, insisto esto el resultado de que yo te, hoy, hoy día ya tenga egresado en estos 14 años que llevamos, eh, dos matronas, cuatro psicólogas, un abogado, dos arquitectos, por nombrarte algunos, que egresaron de taller de robótica, eh, como persona me siento feliz. Yo creo que aquí hay un compromiso entre el educador. Yo creo que el profesor tiene que tener esa capacidad de entrar a este mundo que es más tecnológico, no con tanto miedo, eh, tener una mirada más lúdica de lo que es la tecnología, no tan eh, simétrica o tan cerrada como lo, hacen y como lo hacen hasta el día de hoy. Eh, incorporar en los procesos... Eh, productivos la tecnología de tal manera que el alumno vea y compruebe lo que está haciendo físicamente. Eh, nos permite eh, tener una mayor ampliación de conocimiento, nos permite tener un, una mayor valorización de la persona en el hecho de que ella está haciendo y está mirando el proceso que está produciendo. Hoy nuestros profesores evidentemente eh, en los modelos de enseñanza eh, están ingresando o, o están entrando a, a utilizar esta metodología, pero yo creo que nos tenemos que apurar. Una comparación son con, los, con, los, con Asia. Nosotros miramos eh, la educación, miramos los paradigmas y son completamente distintos. Hoy ellos trabajan con inteligencia artificial, hoy nosotros no tenemos esa posibilidad aún todavía, pero si nos apuramos yo creo que podemos llegar a ese punto. El... Sobre todo el incorporar día a día la tecnología, el incorporar día a día un proceso productivo que sea un poco más mecanizado. No estoy diciendo que la, la máquina vaya a reemplazar al hombre, al profesor, todo lo contrario, nos va a permitir aumentar conocimiento, nos va a permitir eh, superar eh, etapas complicadas como esta pandemia. A mí, sin duda, eso ya nos quedó eh, visto el año pasado, en el 2020, cuando... Los 40 alumnos que teníamos el taller eh, fueron capaces de trabajar, eh, desarrollar una actividad, la pusieron en práctica en un consultorio en un cefán y no tuvimos agonía, no tuvimos desesperación, no tuvimos depresión con los chiquillos y sobre todo les estimulamos que ellos eran capaces, sin presencialmente el maestro podían ir desarrollando cosas. Yo creo que sí, porque al ser política de nuestro país vamos a tener recursos. Yo creo que la robótica, la gran debilidad en de estos minutos de, nuestra, de la robótica en la educación son los recursos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos los grandes problemas. Muchas cosas evidentemente tienden a pararse por falta de presupuesto. O aún más, eh, debemos pensar que la robótica o la educación es parte de un proceso, no de un de una tendencia política, porque evidentemente hay proyectos que son muy interesantes y en cada proceso político tienden a parar. Hoy yo pienso que eso no debería ser, debería ser que el Estado tenga que ser eh, parte de este proceso, porque es un proceso evolutivo, es un proceso que nos va a permitir tener eh, los profesionales eh, mejores preparados. Pensemos que la semilla que estamos plantando hoy es, la, es el fruto del futuro. Hoy en día, si nosotros partimos con inteligencia, con robótica, con tecnología, vamos a tener mejores profesionales en el futuro. Y vamos a tener mejor, una mejor calidad de vida, una mejor, una mejor capacidad eh, y posiblemente tener otra mirada de, de un mundo distinto al que vamos a dejar nosotros mismos.